bienvenido bienvenida trader este no es un curso normal de oferta y demanda no lo es no se parece absolutamente a nada a lo que hayas visto en youtube listo entonces vamos a arrancar listo primer punto ¿Qué es una zona de oferta y demanda una zona verdadera de oferta y demanda es donde el precio cambia su dirección en mensual ya en mensualidad las los cambios de tendencia se realizan en mensual. Entonces, la oferta y la demanda, por ejemplo, acá en el oro, esta zona vendría siendo una zona de oferta, de demanda, perdón. Y esta zona de aquí arriba es de oferta. Yo siempre marco las mechas. Este es un hub, anótalo. Yo siempre marco las mechas porque cuando hay una mecha, creada en este caso una oferta, aquí también en una mecha, es decir, dentro de ahí de esa mecha hay una manipulación en temporalidades menores Manipulación en la que tú y yo no nos podemos meter, ¿listo? Simplemente en estas manipulaciones operan las máquinas de trading de alta frecuencia Para hacer su manipulación de mercado, que normalmente los traders convencionales le llaman acumulación Y luego realiza su cambio de tendencia Entonces, lo quiero explicar con el oro porque sé que el oro es un par que muchos lo operan Ah, me encanta el oro, obviamente, me encanta el oro. Siempre hay que saberse gestionar, que eso es otro video en el que vamos a hablar. Pero entonces, mira, esta zona de demanda y esta zona de oferta. Vuelvo y digo, mechas. Fíjense porque yo marco las mechas. Si nos vamos a ver a detalle, trader, fíjate que siempre en la mecha es porque normalmente él va a perforar la zona. Y dentro de todo este espacio, dentro de este precio, de esta área de precio... ¿Sí? es donde el mercado manipula entonces miren acá acá obviamente hay un, un, hay un escenario mucho más complejo todo esto es una manipulación vuelvo y digo, tú le llamas acumulación donde el precio baja, sube, baja realiza todo esto y luego sube hacia la zona de oferta aquí es donde se realiza una tendencia después de hacer todo este movimiento de acá el precio decide realizar una tendencia alcista. Impulso retroceso con fractalidad, impulso retroceso. Vuelvo y te digo, acá ya está realizando un cambio de tendencia. Mira, si yo me voy a temporalidad de una semana, ya empiezas tú a ver la zona man de manipulación, que es esta zona que vemos aquí, donde el precio en la zona de oferta, porque las zonas verdaderas de oferta y demanda, o sea, como decirte, las zonas importantes de cambio de tendencia de oferta y demanda son de temporalidad mensual. Es donde el precio cambia de dirección en mensualidad y empieza a realizar sus impulsos y retrocesos, en este caso en semanal. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es mirar qué tanto desbalance tiene la zona que eso yo sé que lo has visto mucho, pero tienes que ser consciente si el desbalance lo estás viendo dentro de una manipulación de mercado, en este caso mensual, que el precio está yendo de arriba a abajo. ¿Listo? Porque es distinto una zona, digamos, voy a, voy a buscar otro par, dame un segundo. Listo, mira, porque es distinto, yo digamos irme al South GBP, un par también muy bueno, o sea... Muy buenos estos pares y sabes gestionar el riesgo y entrar de manera institucional en estos puntos. Sacas muy buenos pips, una o dos operaciones a la semana cuando haya movimiento alcista o bajista y ya sacaste lo de la semana o ya sacaste lo del mes. Listo, eso también tienes que aprenderte a gestionar y a gestionar tu negocio. Recuerda que lo que, se, se, lo que no se mide no crece, no hay forma de que crezca. Tienes que auditar tu cuenta. Entonces, mira, es diferente esta zona de oferta aquí, porque siempre digo que los escenarios son muy distintos. Simplemente hay que fijarse. Si tú no te fijas en eso es porque estás buscando muchos patrones. Estás distraído. Y por eso no es de manera objetiva el mercado. Y mira, esta zona vendría siendo una zona de demanda. Pero fíjate en el desequilibrio. Mira que aquí sale con gran desequilibrio. Miren, la, el volumen se ve por el cuerpo de las velas. Así es como se distingue el volumen en Forex. Yo... Pienso que no hay otra forma más exacta de ver el volumen que no sea con las velas. Los indicadores de volumen en realidad no lo muestran. Porque pues no es un mercado centralizado. ¿Listo? Entonces mira el desbalance para crear esta zona de oferta. Mira cuánto se aleja. Cuenta también, este es otro hub. Cuenta las, la cantidad de velas, traders. La cantidad de velas de cuánto se aleja de ahí. Por ejemplo, aquí se alejó por seis meses a la baja. Haciendo 2466 pips aproximadamente Este gran desplazamiento me hace entender Que hay un gran desequilibrio en este precio de aquí En el máximo Recuerda que es un máximo, es un precio Es importante marcar la mecha Nunca marques una zona de oferta y demanda así Nunca hagas esto Marca todo el engaño Marca toda la mecha de donde se encuentra ese máximo ¿Sí? Porque a veces el precio es muy abierto, hay una zona muy grande de manipulación y al marcar la mecha de donde se creó esa oferta en este caso, vas al poder encontrar objetivamente la zona donde más va a engañar el precio, porque si yo me voy a semanal, fíjate esta mecha recuerda que esto es un proceso de manipulativo que muchas veces alarga más porque es una zona mensual y entonces hacer, un, hacer una zona de oferta mensual el precio se va a tardar meses en salir de ahí muchas veces se tarda hasta dos meses mira, si yo voy y me ubico en mensualidad Cuento las velas y me doy cuenta que ya lleva dos meses metido. De hecho, ya va a completar tres meses metido acá el precio. Uno, dos, tres. En un precio lateralizando precisamente en la zona de oferta. Si te das cuenta, trader, entonces tengo que saber de manera objetiva. No me puedo ir, digamos, a H4, que eso yo sé que lo hacen muchos, y empiezan a buscar zonas de oferta y demanda. No, no, no, no, no, no. En H4 se hace otra cosa totalmente diferente. En diario se hace una cosa totalmente distinta. Primero, tengo que entender si en temporalidad mensual se está topando con una zona de oferta o demanda el precio para entender si ya realizó un impulso máximo y entender que se está topando en este caso con la oferta y va a ser un retroceso fuerte, pero también va a ser una manipulación muy fuerte. Aquí es donde los traders pierden un chingo de dinero, porque si ustedes se dan cuenta, mira, si tú te das cuenta, acá hay tres meses subiendo, tres meses subiendo, después de haber salido de esta zona de demanda. Por eso te digo que este curso no se parece a ningún otro que hayas visto. Dale like al video, activa la campanita y vas a seguir recibiendo información de alto calibre, de alto valor. ¿Listo? Entonces mira, fíjate en el tiempo y en el espacio. Sale el precio y luego sube por tres meses acá. Este sí hay, hay una volatilidad más fuerte en este impulso que en el de aquí abajo. Si lo pueden notar, si lo puedes tú ver por la cantidad de desplazamiento de vela. Mira, si tú entras aquí, sacas tres meses de poder operar al alza. Pero en estos escenarios es donde se complica la cuestión. Mira esta oferta, digo, mira esta demanda. ¿Cómo crea un proceso manipulativo para crear esta zona de demanda? ¿Sí ven? Miren cómo crea este proceso manipulativo aquí para crear esta zona de oferta o sea, manipula por un dos, tres, cuatro meses trader, aquí manipuló el doble, entonces en las zonas de oferta y demanda de cambio de tendencia real del mercado ¿sí? son zonas demasiado complejas cuando se llega a a madurar un fractal mensual. Porque manipula el doble. Y entonces aquí es donde las personas pierden. Pierden un chingo de dinero. Entonces tienen que ser muy objetivos. Las zonas de oferta y demanda no se marcan. Para, para buscar el cambio de tendencia. No se marca ni en semanal ni en diario. Aquí es para otra cosa totalmente distinta. Es para tu ubicar el take profit. Para tu entender la tendencia menor. Ahí te doy el hub para que también lo estudies. ¿Listo? ahora me voy a ir a otro par para que tú puedas entender lo delicioso que es esto es que esto es exquisito porque cuando tú logras ubicar la zona de donde viene el precio que es donde manipula más el precio logras ubicar también la liberación del precio mire esta tendencia mensual trader esto es una belleza y puedes operar por meses al alza pero ya está llegando a una zona de oferta el que no sabe de oferta y demanda de manera institucional, seguro está un poco perdido en esta zona ahorita. Entonces, estas zonas es de oferta, miren que yo, mira que yo marco las mechas, marco este máximo y lo uno con este de acá. ¿Por qué? Por la mecha que tiene esta vela de aquí. Todas estas zonas es de engaño, ahorita el precio va a subir y a empezar a manipular por meses. Puede tardar tres, puede tardar dos, puede tardar hasta cinco meses. Entonces si yo no ubico estas zonas de oferta y demanda así, el desequilibrio, mira el desequilibrio tan brutal, acá hay un desequilibrio muy grande, Asimismo, como hay un desequilibrio no quiere decir que el precio vaya a llegar acá y vaya a rebotar de una, no quiere decir que apenas llegue a este máximo de aquí rebote de una, que eso yo sé que muchos convencionales creen que operar oferta y demandas así, que apenas llegue el precio a este máximo, apenas llega ahí yo meto una venta no pues meto una venta porque yo sé que eso lo han visto mucho meto una venta aquí apenas rompe aquí y seguro se va a devolver no, no primero se va a demorar casi un mes manipulando de arriba abajo y luego ya va a empezar a buscar el cambio de tendencia pero primero tiene que parar el precio entonces esa estrategia de que apenas llegue aquí vendes o sea no es factible trader y creo que tú ya lo has confirmado por mucho por varios tiempos Cierto, Lo que nos ayuda a las zonas de oferta y demanda es encontrar las tendencias del mercado e encontrar los giros de mercado más importantes. La oferta y la demanda se marcan en mensual y luego de que hayas marcado la zona de oferta y demanda en mensual buscas la tendencia del mercado. Ahí es donde la puedes ubicar. Acá ya sabes que va a ser mucha manipulación. No pones el ojo ya en este par. Descartas el par. Buscas un par más bien que esté a punto de liberarse. Como, digamos, si nos hubiéramos dado aquí, cuenta aquí. Yo hubiera marcado pues este punto de aquí abajo. Yo, yo hubiera marcado toda esta zona de aquí. De manipulación. Toda esta zona de aquí. Y mira que ya empezamos a ver que el precio empieza a salirse de la zona de engaño. Y empieza a realizar altos y bajos. Aquí. Yo ya puedo empezar aquí a mirar cómo entrar a favor de la tendencia mayor, ¿por qué? porque ya hay una decisión del mercado, ya hay una tendencia y lo sé gracias a mis fractales, no tengo que buscar ni patrones, no tengo que distraerme con nada de eso porque visualmente lo veo rápido, lo veo directo, ¿listo? no me distraigo con eso, Sino que simplemente ubico el par que me está dando una tendencia Porque nosotros operamos a favor de la tendencia Entre mayor movimiento tenga tendencial, mayor mayores pips y beneficios podemos generar tú y yo Pero si el precio está en manipulación, hay una pérdida total Ya es que, vuelvo y repito, mm. lo más difícil es lograr ubicar los escenarios en los que yo no tengo que entrar por eso tengo que entender todo este contexto. Es así de sencillo. Son estos pequeños tips. No voy a alargar más. Recuerda siempre buscar el desbalance en el mercado. Ve y practica zonas de oferta y demanda. Ten en cuenta que siempre son las más alejadas del mercado. Los extremos del mercado. Los extremos. Lo que hay adentro es la decisión del mercado. Miran. Una zona de demanda. Decisión del mercado. Y es que... Y sale con... No, pinche fuerza pero brutal entonces acá manipula por casi tres meses de arriba abajo de arriba abajo quitándole el dinero a los traders minoristas y luego viene y se impulsa con gran momentum con gran momentum listo entonces siempre recuerda que son los extremos digamos mira esta zona esta zona también es de oferta de demanda perdón este fractal de aquí, el precio, recuerda que no es un patrón sino es un precio, es una zona donde hay un alto y un bajo, mira el desbalance, mira que esta zona nunca ha sido quitada desde que empezó, bueno la creó aquí y empezó a alejarse y no volvió a ese precio de ahí sino que se fue al otro extremo, ¿sí? Siempre las zonas son vírgenes. Ese es otro punto importante, otro hub que te doy. Es que es mucha información, trader, mucha información. Por eso nosotros hacemos una mentoría personalizada donde tú tienes acceso a chat directo conmigo. En este momento, no sé más adelante, en este momento que se está subiendo el video. ¿Por qué? Porque el trading es una profesión. Si tú vas y pagas una carrera que pff, yo conozco gente que paga... Por, por año paga 3 millones de pesos en una universidad. A mí no me cabe en la cabeza. Yo pienso que eso es tirar el dinero. Pero bueno, cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces, si yo quiero ser profesional en trading, debo educarme profesionalmente. Y como el trading es tan difícil, necesito un buen mentor. Un mentor que me lleve de la mano. Un mentor que me vaya corrigiendo todos esos puntos. Si ¿Sí me hago entender, entonces por eso nosotros tenemos una mentoría personalizada de cierta manera es personalizada porque es muy es o sea es muy poquitas personas ya para que yo pueda darte lo mejor de mí entonces como hay tanta información afuera recuerda siempre marcar las zonas vírgenes vírgenes que no han sido tocadas que no han sido perforadas es decir que digamos es decir, miren, estoy en otro par. franco. esto sirve para todo mercado. Para todo mercado sirve nuestra metodología y estrategia exponencial que nos da resultados y movimientos exponenciales. Mira esta manipulación. Mira esta manipulación. Mira que acá estuvo subiendo por dos meses, pero ahora está creando una zona de oferta. Esta es una zona virgen. Hay personas que llegan y hacen esto. Marcan este de aquí. Sí, ok, correcto porque es el que está utilizando el precio para crear este esta manipulación de aquí y luego liberarse o hacia abajo o hacia arriba ¿Sí me hago entender es decir que esta zona, esta pequeña zona esta pequeñita zona de oferta es una pequeña zona, obviamente esta zona de acá es mucho más fuerte porque hay más desbalance y porque el precio se ha alejado mucho más a la baja ¿Sí? pero acá es donde está creando un alto ahorita o eso es lo que nos está mostrando en el indicador. Que posiblemente hay que hacer un alto. Hay que esperar. Pero entonces en estas zonas de aquí es donde yo tengo que ubicarlas. Porque si no las ubico no voy a poder ubicar la manipulación que va a ser en el presente el precio. Y yo me voy a estar metiendo ahí y voy a estar perdiendo un chingo de dinero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no lo mismo esta zona de demanda que yo venir a marcar esta demanda de aquí. Esta pequeña demanda. Que eso es lo que muchos les confunde. Master, ¿acá qué tendencia tiene el mercado? Acá no hay ninguna tendencia. Miren la, la ESMA. Dame un segundo. Demanda, ¿cierto? Entonces, esta zona es mucho más fuerte porque está más alejado del precio. Mira el precio en el presente. Mírase cuánto se alejó de ahí. Y miren el desbalance tan fuerte. Esta zona es mucho más fuerte. Ahora, este par no tiene... Eh, tendencia está lateralizando por muchos meses. O sea, es súper sencillo gracias a la fractalidad y a los conceptos institucionales que tengo en mi operativa. Esto es una manipulación. Esto es una tendencia bajista. Esto es una manipulación. Entonces tengo que saber el escenario en el que me estoy enfrentando y si me encuentro en una zona de oferta o demanda fuerte. O, si me, o sea, si yo ubico estas zonas, voy a poder ubicar la zona donde va a manipular el precio. Entonces digo, ah, ya está llegando a esta zona. Ahí no me voy a meter. Voy a esperar. Voy a observar. Ustedes no hacen eso. Ustedes, porque se lo enseñaron. Ustedes llegan y dicen, ah, no, es que vivo acá. Y entonces apenas rompió aquí, yo metí la venta. Apenas rompió. Es que ni siquiera se esperaron a que en mensual hiciera un pare dijera el precio estoy parando si sí, me estoy frenando sino que tú vendiste digamos aquí apenas rompió aquí el, el, el precio vendiste aquí eso no se hace eso no se hace porque el primero tiene que hacer un proceso y esa es una zona de oferta y demanda mensual se va a demorar casi dos tres meses en salir de ahí miren acá mira acá dos meses luego salió a la baja mira acá Dos meses, luego se fue a la alza con esta mecha de engaño brutal. Mira acá, tres meses, uno, dos, tres, tres meses manipulando. Y luego ahí sí coge un poquito de tendencia, un poquito de impulso. Mira aquí cuántos meses está manipulando. Que esta es una manipulación de continuación de tendencia bajista. Pero mira cuánto manipuló. Vuelvo y digo, tú le llamas acumulación. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. No, 4 meses manipulando. Esto es lo que allí afuera no te dicen de la oferta y la demanda. Entre muchos más puntos y mucha más información que tengo. Por favor, realiza tu backtesting. Pon en práctica todo lo que vas aprendiendo aquí. Porque lo que no se practica, no se graba y no se aprende y no se perfecciona. ¿Listo? La práctica hace al maestro. ¿Listo, trader? Un gran abrazo. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita. Y recuerda que puedes entrar a la mentoría. Recuerda que no siempre abrimos las puertas. Un abrazo y nos vemos próximamente. Máster, muchísimas gracias. Gracias, Máster, por, por su gran interés en, en, en enseñarnos. Realmente, esto no es simplemente un curso por, por un interés monetario. Se ve que a usted le gusta, le interesa. Y realmente que las personas aprendan. Y eso es un don, un don de de enseñar, ¿sí? de, ser, de ser el profesor, de ser maestro. Entonces, muchas gracias. Y la verdad fue, fue de alto valor, de muy gran valor, esa sesión que tuvimos. ¿sí? Aprendí muchas cosas. Por ahí eh, estoy acumulando algunas dudas y espero que pues, pronto podamos volver a, a reunirnos para, para tener otra sesión de esas las cuales es muy valiosa. Listo. La verdad valoro mucho porque realmente esto es un conocimiento, un conocimiento verdadero del trade. Entonces, no máster, bueno, muchas cosas que hablar todavía, pero ahí vamos a ir paso a paso. Contando con el tiempo suyo, pues yo sé que usted mantiene muy ocupado y bueno, master, gracias por su honestidad y no y y por y porque realmente usted está mostrando el, el valor de lo, que, de lo que pagamos. La verdad no, no soy una persona que tenga mucho dinero ni nada por el estilo, pero realmente a pesar de todo yo sé que no es, eso no es dinero para lo que se está, estamos aprendiendo, Máster. Bueno, master, muchas gracias y entonces quedamos pendientes para otra reunión. Cualquier dudita que tenga ya sé que lo, lo puedo molestar y muchas gracias.